¿Eliasar? ¿Nos dices, Eliasar? Bien, Ángela. Sí, estoy grabando. Ya, vamos a... Todos los comentarios me dicen que se escucha entrecortado. Entonces, podemos hacer una breve, un breve resumen de la primera parte hasta donde nos quedamos y de allí continúas con la exposición, Julia. Uh -huh. Pero, ¿escucharon la primera parte? Dice que se escucha entrecortado, parece que no han escuchado la primera parte. Entonces, repito. Sí, por favor. Disculpa las molestias. Gracias. Sí, ya estoy grabando. A ver, voy a compartir. Entonces, tú me indicas, Ángela, cuándo comienzo. Ah. Ya, ya está grabando el azar, entonces podemos comenzar ahora mismo, no hay problema. A ver. a ver, voy a, nuevamente, eh, gracias y disculpen por todos los problemas técnicos que hay. Uh, voy a resumir el, la parte inicial porque me dicen que la transmisión no, no fue buena y que me escucharon eh, de manera intermitente. Entonces, bueno, los que le, lo que les comentaba... Uh, es que un componente importante de, de mi investigación es la ecología alimenticia, y es porque este, este aspecto de, de la biología animal nos permite entender la estructura e historia de los ecosistemas modernos y comunidades vertebrados. Eh, al evaluar la ecología alimenticia podemos estimar el paleoclima, la estructura de la vegetación, la partición de nichos, interacciones entre predadores y presas, entonces es un aspecto muy importante para entender el uso del hábitat y la evolución de especializaciones tróficas. ahora Generalmente, ¿cómo inferimos a la ecología alimenticia de vertebrados extintos? Bueno, estas son típicamente inferidos indirectamente, a partir de datos morfológicos, los cuales están constreñidos por correlaciones entre dietas y hábitats en ecosistemas modernos. Pero esta dependencia en analogías modernas puede limitar enormemente nuestras interpretaciones de faunas, predominantemente cuando estudiamos faunas, que están, uh, o linajes que están completamente extintos, como es el caso de la mayoría de los mamíferos nativos sudamericanos, o incluso linajes que sobrevivieron, pero que están completamente subrepresentados en las comunidades de mamíferos actuales, como es el caso de los perezosos fósiles. Entonces, yo utilizo una técnica que es la técnica de isótopos estables, eh, les voy a hablar sobre esto, y antes de ahondar eh, en los detalles de la charla, les voy a dar una pequeña introducción de la técnica, para los que no están familiarizados con la misma. Esta es la tabla periódica, como sabemos, donde los elementos están organizados en base a un número de propiedades, incluyendo el número de protones. ¿no? El carbono tiene 6 protones y generalmente tiene 6 neutrones, que es el carbono 12, y este isótopo es estable. Ahora, el carbono puede tener 7 neutrones, este es el carbono 13, y este carbono también es estable. Y como ustedes, ustedes están probablemente familiarizados con la forma de carbono que tiene 8 neutrones, que es el carbono 14. Pero este isótopo es radiactivo así que no es tema de esta charla. Ahora, ¿qué significa estable? Estable significa que no cambia, ¿verdad? Y esto es porque las cantidades, las proporciones de carbono 12 y 13 en la Tierra no han cambiado desde los orígenes de la Tierra, desde hace 4.5 billones de años. no se, se pueden transformar, se pueden eh, transferir de un lugar a otro, pero las proporciones no cambian. Resulta que la mayoría del carbono en la Tierra es carbono 12, como ven acá, casi el 99%, y solo 1% del carbono en la Tierra es carbono 13. Entonces, la base de mi trabajo científico eh, es el hecho de que hay diferencias pequeñas, pero que podemos medir en las proporciones de isótopos eh, que existen en la biosfera. ¿no? Las dos historias que les voy a contar hablan de, están basadas en estas pequeñas diferencias. Estas diferencias las medimos en isotopo, en espectrómetro de masas, donde convertimos nuestra muestra en un gas y obtenemos números. ¿no? Nosotros interpretamos los números. Ahora, los valores isótopos estables se reportan usando este término delta, que viene del hecho, de, en los orígenes de la técnica, cuando las, las, los espectrómetros de masa no eran tan uh, sofisticados y tan precisos, no, no se podían medir cantidades absolutas de manera precisa. Pero este problema se superó de una manera muy... Muy, muy inteligente, que fue midiendo la proporción de isótopos, eh, isótopos ligeros y pesados en mi muestra de interés en relación a un estándar, que, que nos permite a todos los que trabajamos en esta técnica estar en la misma escala. Como este me va, me va a dar un número muy pequeño, lo, eh, lo que hacemos es multiplicarlo por mil y reportarlo en partes por mil, ¿no? este símbolo de acá es partes por mil, no partes por cien. El otro término del que van a, del que van a escuchar a hablar en esta charla es ese fraccionamiento o enriquecimiento isotópico, que es la diferencia, es esta diferencia que existe entre el valor isotópico de un producto respecto a un sustrato. Y este fraccionamiento está, se debe a procesos ambientales y metabólicos que cambian las tasas isotópicas iniciales. Como les comentaba, esta es probablemente una de las aplicaciones más conocidas de los isótopos estables, ¿no? Esta, eh, esta, esta figura muestra cómo plantas con diferentes tipos de fotosíntesis tienen distintos valores de eh, del delta C13, ¿no? de los isótopos de carbono, ¿no? Por ejemplo, las plantas con tipo de fotosíntesis C4 tienen valores de delta C13 muy distintos al tipo de plantas de, de, de, de a plantas de tipo C3. Una aplicación directa a este principio es en el campo de la forénsica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo puedo evaluar que la mermelada que estoy comprando, de mermelada de fruta, tiene efectivamente frutas? Bueno, todas las frutas vienen de plantas C3, entonces, evidentemente, la señal isotópica de, de las mermeladas que dicen tener frutas deberían tener una señal C3. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, casi todas las mermeladas tienen señal C4 porque son simplemente jarabe de maíz con saborizante y perfume de fruta, en realidad no contienen frutas. Entonces, los análisis isotópicos ofrecen una ruta para documentar la dieta consumida directamente, en lugar de inferencias a partir de indicadores morfológicos, lo que representa un método particularmente útil y potencialmente más confiable para ser aplicado a las muestras fósiles. Ahora, por supuesto, como en todo método, hay retos asociados con la complejidad isotópica, y de hecho, el rol de los procesos metabólicos en la, en la complejidad isotópica ha sido subestimada, y la determinación de redes tróficas usando estos métodos se han basado muchas veces en supuestos pobremente verificados. Lo cual me trae de vuelta el título de esta charla, que creo resume uno de los hilos conductores en mi investigación, que es la revaluación de algunos de los pilares en los que este método descansa, para poder validar la idoneidad de aplicar esta técnica a diferentes grupos de mamíferos y por supuesto poder interpretar más confiablemente las señales isotópicas preservadas en organismos extintos. Ahora, esta es la manera en la que afronto mi investigación, O sea, yo no le creo a nadie, tengo que probar todo, pero es también como veo la vida porque creo que uno debe retar el status quo y no aceptar cosas solo porque otras personas lo dijeron o, o, o lo escribieron de tal manera. Entonces, hoy les voy a hablar de dos proyectos en los que he trabajado en los últimos tres años. La motivación eh, inicial del primer proyecto es el deseo de poder aplicar esta técnica de isótopos estables para entender las ecologías alimenticias de un grupo importante de mamíferos fósiles sudamericanos, que son los perezosos fósiles. Y de manera más general, verificar si estamos interpretando apropiadamente los valores isotópicos de todos los mamíferos herbívoros. El segundo proyecto está centrado en la selva amazónica y la motivación de este segundo proyecto fue la identificación de bosques de dosel cerrado en el registro fósil con el fin de usar isótopos estables para entender la evolución ecológica de los mamíferos en la región amazónica. Entonces, eh, como les contaba, la motivación inicial de este proyecto fue comparar las interpretaciones previas de eh, la ecología de perezosos fósiles con este proxy conocido como isótopos estables. Pero como verán en algunos minutos, este proyecto se transformó en una línea de base experimental para reconstruir las ecologías alimenticias de todos los mamíferos herbívoros usando esta técnica. Isotópicamente hablando, somos lo que comemos. Esto es verdad cuando hablamos del carbono, porque el carbono que todos los animales usamos para sintetizar nuestros tejidos proviene principalmente de la comida ingerida. Y así, las firmas isotópicas de la dieta se graban en las células y tejidos de los organismos. Sin embargo, durante la incorporación del carbono de la dieta a los tejidos, ciertos procesos fisiológicos cambian el delta C13 de la dieta a aquel expresado en los tejidos. Entonces, isotópicamente hablando, somos lo que comemos más varias partes por mil. Esta diferencia en los valores eh, en los tejidos, en los valores isotópicos, en el valor de delta C13 de los tejidos con relación de la dieta, se conoce como fraccionamiento, discriminación o enriquecimiento isotópico y ha sido generalmente pasado por alto. En el caso de los mamíferos herbívoros, el delta C13 de la biopatita dentaria, que es el tejido que se usa más frecuentemente en paleontología por su menor susceptibilidad a sufrir alteración durante la fosilización, se ha asumido que está enriquecido alrededor de 14 partes por mil con respecto a los valores de la dieta. Este valor de 14 partes por mil está basado en un estudio de vacas y otros ungulados y ha sido sistemáticamente aplicado por dos décadas en la mayoría de interpretaciones dietéticas y ambientales basadas en mamíferos, herbívoros modernos y fósiles. Esta figura de la derecha, que es una, es una figura muy famosa que está presente en casi todos los libros de isótopos estables, muestra el supuesto. Eh, de que el Delta C13 del esmalte dentario de mamíferos, que es lo que ven aquí abajo, está enriquecido alrededor de 14 partes por mil eh, en relación a la dieta, en relación a las plantas que estos herbívoros comen. Interesantemente, algunos estudios identificaron diferencias en los patrones de enriquecimiento en algunas especies de mamíferos, y aquellas diferencias fueron atribuidas a diferencias en la fisiología digestiva, específicamente en la producción de metano. Ahora, si bien yo no hubiera tenido ningún problema en utilizar este valor si hubiera estado trabajando con artiodáctilos, mi interés inicial era usar la técnica de, eh, en isótopos, eh, perdón, en perezosos fósiles. ¿Qué son los perezosos? Los perezosos pertenecen a un clado de mamíferos llamado Xenarthra, que también incluye a armadillos, a los armadillos, a los hormigueros y a un número eh, muy grande de formas fósiles. Ahora, pero ustedes se preguntarán, sí, pero, pero ¿por qué perezosos? Los perezosos no son un grupo particularmente diversos, representan el 0.1% de la diversidad de mamíferos modernos. Solo hay dos géneros de perezosos modernos, coloepus y bradipus, que aunque son muy parecidos, los dos son pequeños, arborícolas y están restringidos a zonas tropicales del sur y Centroamérica, solo están lejanamente emparentados, divergieron hace más de 30 millones de años. Pero esta pobre diversidad moderna de perezosos representa solo el 2% de la diversidad que el clavo tuvo, hay, se conocen más de 90 géneros de perezosos fósiles y cientos de especies han sido descritas desde Patagonia, Alaska. De hecho, durante el terciario en Sudamérica, los xenarthros representaron alrededor del 30% de las faunas de mamíferos terrestres no primates, porque fueron un componente muy importante del ecosistema. Entonces, hay un número muy grande de especies de perezosos fósiles y no sabemos casi nada de sus ecologías. Además, el problema es que los perezosos son outliers en varios rasgos que son característicos de otros mamíferos. Y esta lista que ven ustedes aquí está restringida a rasgos potencialmente relevantes para entender las diferencias de enriquecimiento isotópico. Ni siquiera estoy mencionando todas las diferencias y las, uh, las rarezas morfológicas que tienen los perezosos. Por lo que el uso del valor estándar de 14 partes por mil calculado en ungulados representa un argumento bastante flojo. Tenía que probarlo antes. Esto conllevó a un paper que publiqué hace dos años, en el que analicé el Delta C13, de la biopatita dentaria, dieta y heces de los dos géneros de perezosos modernos bajo condiciones de alimentación controlada. Esto fue realizado en colaboración con el zoológico de Huachipa. Pero dado que los perezosos modernos no son representativos de la enorme diversidad morfológica y ecológica que el grupo tuvo hasta hace solo 10.000 años, una representación apropiada del grupo requería la inclusión de representantes fósiles. Yo pude incluir eh, la biopatita dentaria, el perezoso gigante eh, pleistocénico Milodon, y, el, el Milodon, que, sido, que fue recuperado en asociación con coprolitos, que, que, que fue lo que usé como indicador del Delta C13 de la dieta, porque hay un fraccionamiento casi nulo, casi inexistente entre la dieta y heces en mamíferos, y esto... Lo pude corroborar en mi análisis de las heces de perezosos modernos. Estos son los resultados de mi análisis de perezosos junto con datos de la literatura. Lo que ven aquí son los valores de, de enriquecimiento isotópico ploteados en una filogenia. Yo como bióloga me gusta ver todo en un contexto evolutivo, me gusta poner todo en una filogenia. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Encontré que con 10.3 partes por mil, Bradipus eh, se ubica en el extremo inferior del enriquecimiento conocido en mamíferos. Coloepus, el perezoso de dos dedos, mostró un enriquecimiento isotópico de 12.6 partes por mil, mientras que el milodón se ubica en el extremo superior, con un valor de casi 16 partes por mil. Este enorme rango de variación, casi 5 partes por mil, no ha sido nunca identificado en ningún clado de mamíferos, Casi abarca todo el espectro de variación que, eh, que se observa en, en mamalia y resalta la falta de validez que representa el uso de un único valor para interpretar los valores isotópicos de todos los mamíferos herbívoros. Con el fin de encontrar variables que expliquen la variedad observada entre mamí, eh, eh, de, de enriquecimiento entre dieta y biopatita de mamíferos, realicé análisis de regresión lineal Usando una serie de parámetros como potenciales predictores del enriquecimiento eh, isotópico. Yo utilicé masa corporal, la tasa metabólica basal, la temperatura corporal y también evalué el rol de la filogenia en explicar las diferencias eh, de, entre los diferentes clados de mamíferos. De todos los parámetros analizados, la masa corporal fue el mejor predictor del enriquecimiento entre dieta y bioapatita y el único parámetro que mostró una correlación fuerte y significativa cuando todos los mamíferos fueron considerados, que aquí están representados por esta línea eh, punteada negra, así como cuando los mamíferos fueron separados por su tipo de fermentación, entre fermentadores pregástricos, esta línea eh, verduzca, y fermentadores postgástricos, la, la línea eh, roja. Los resultados predicen un enriquecimiento más alto para fermentadores pregástricos comparado con el de fermentadores postgástricos, lo cual es consistente con las diferencias considerables en el metano producido entre ambos grupos de, de fermentadores. Ahora, puesto que el valor de 14 partes por mil ha sido ampliamente usado en análisis eh, ecológicos de mamíferos modernos y fósiles por casi 20 años, las ecuaciones que propongo aquí cambian las interpretaciones previas del delta C13 de mamíferos, particularmente al extremo de las masas corporales. ¿Cuál es la relevancia de implementar los diferentes eh, valores de enriquecimiento isotópico para reconstruir las ecologías de mamíferos herbívoros antiguos? Hay muchísimos ejemplos. El, el ejemplo que he seleccionado incluye mamíferos modernos del el bosque Ituri en el Congo. Lo que ven aquí es el Delta C13 de un número de mamíferos. El Delta C13 reconstruido de la dieta. ¿No? Es, la, es la dieta, el delta C13 de la dieta reconstruida usando el valor de 14 partes por mil que fue lo que se hizo en el artículo inicial este valor de enriquecimiento cuando usamos este valor de enriquecimiento obtenemos datos de plantas menores de menos 40 partes por mil que, que no se conocen en ese bosque no se conocen plantas con esta señal este es el caso por ejemplo del antílope enano ¿no? eh, este antílope tiene un, un valores isotópicos de casi menos 26 partes por mil. Cuando usamos 14 partes por mil, obtenemos que este mamífero estaría alimentándose de plantas con una señal que no existe en el bosque. Sin embargo, si corregimos el enriquecimiento usando la masa corporal del animal y usando las ecuaciones que les mostré en las diapositivas anteriores, el valor apropiado que le corresponde a un fermentador pregástrico de este tamaño es de... Menos de 11 partes por mil, lo cual se traduce en un valor de plantas de menos 36 partes por mil que sí existe en este bosque. Y como pueden ver aquí, eh, aquí pueden ver cómo los valores eh, de la dieta de la comunidad entera cambian cuando se corrige el enriquecimiento usando las ecuaciones propuestas. Otras consecuencias de corregir el enriquecimiento de dieta eh, y biopatita usando la masa corporal como predictor incluyen la revaluación de las diferencias relativas en el Delta C13 en, entre miembros de una comunidad de herbívoros, la reevaluación de cambios ecológicos a través del tiempo y también los cálculos de la precipitación media anual que se basan en el Delta C13 de la biopatita de mamíferos fósiles. Entonces, con esta línea de base experimental establecida, me sentí más confiada para poder afrontar el segundo proyecto que les presentaré, que trata de la aplicación de isótopos estables para reconstruir las ecologías alimenticias de mamíferos amazónicos y proto-amazónicos. Como sabemos, los bosques de lluvia son importantes en términos de clima, ejercen influencia en la circulación atmosférica, el albedo, el almacenamiento de carbono y de ecología, pues alberga la más alta biodiversidad de las regiones, de todas las regiones continentales. De todos los bosques de lluvia, la Amazonía es el más diverso, y en términos de mamíferos, alberga la diversidad más alta del mundo. Sin embargo, poco se conoce sobre la estructura de nichos, roles ecológicos y partición de recursos de las comunidades mamíferos en la Amazonía, en la región amazónica, a través del tiempo. Como paleontóloga, mi interés original era aplicar eh, técnicas de isótopos estables para reconstruir las ecologías de mamíferos que vivieron en la proto hace 14 millones de años. Aquí hay una ilustración de esta época que predata el sistema fluvial amazónico, pero cuando bosques cerrados ya habrían estado presentes en la región. Lo que yo no sabía es que la estructura isotópica de mamíferos del África Ecuatorial representaba el único sistema estudiado para entender ecosistemas tropicales, y que este ecosistema africano se había convertido en el modelo de facto para inferir bosques de lluvia a partir de datos isotópicos de mamíferos en todos los continentes. Sin embargo, la ausencia de datos isotópicos exhaustivos de otras comunidades de mamíferos impedía desde mi perspectiva una atribución confiable de un rango isotópico para este tipo de ecosistema en espacio y tiempo. Entonces yo me pregunté, ¿Existe un único rango isotópico para los mamíferos de ecosistema eh, que viven en ecosistemas de bosque de lluvia? ¿O las historias filogenéticas, geológicas y biogeográficas influyen la estructura isotópica de un ecosistema? Yo abordé estas preguntas en un paper que publiqué este año, en donde caractericé la composición isotópica de mamíferos de la Amazonía Occidental en Perú. Cientos de especímenes fueron muestrados y analizados para este proyecto que llevé a cabo en la Universidad de Utah en colaboración con Thierry Serling. Al comparar la estructura de las, de las comunidades de mamíferos en bosques de lluvia en Sudamérica y África, este estudio obtuvo como objeto definir el rango de Delta C-13 de bosques de lluvia en distintos continentes para que sirva de, de línea de base para entender los cambios en los ecosistemas amazónicos a través del tiempo. África y Sudamérica se separaron en el Cretácico temprano y aunque sus mamíferos tienen historias evolutivas muy diferentes, la hipótesis nula era que los mamíferos herbívoros en ambos continentes sería la misma. Porque al final lo que importa es el delta C13 de las plantas que estos animales están comiendo. Y las plantas en ambos continentes son las mismas isotópicamente hablando. Los bosques de lluvia están definidos en términos de precipitación y vegetación. Entonces la expectativa, si solo se consideran parámetros climáticos y de vegetación, es que el rango isotópico ocupado por cualquier, por cualquier comunidad de mamíferos en bosques cerrados es la misma. Y eso es, precisamente, eso es precisamente lo que decidí investigar. La mayoría de plantas en la Amazonía realizan fotosíntesis de tipo C3, con valores que fluctúan entre menos 37 y menos 24 partes por mil. De estas, las hojas eh, son las que tienen los valores más negativos. Los pastos, aunque no son predominantes, están presentes en el bosque amazónico y la mayoría realiza fotosíntesis de tipo C4. Ahora, estos valores que estoy describiendo son virtualmente idénticos en la Amazonía y África Ecuatorial. Entonces, isotópicamente hablando, los mismos recursos están presentes en ambos bosques. Otro aspecto importante es que las hoja de las plantas, el, el, el valor de delta C13 de la hoja de las plantas disminuye mientras más cercano al suelo del bosque están donde las condiciones de luz limitadas incrementan la, la discriminación isotópica. Este, este fenómeno se conoce como el effect efecto, el efecto dosel Todas las muestras eh, que utilicé vienen de localidades de bosque de lluvia por debajo de los 700 metros, ¿no? que exhiben condiciones ambientales análogas y relativamente homogéneas. La mayoría de las muestras vienen de la amazonía peruana, pero para incluir todos los datos de la literatura también incluí especímenes de Colombia y Bolivia he usado datos de mamíferos africanos para interpretaciones más amplias y generales, pero estos datos ya fueron publicados previamente, por lo que los resultados que voy a describir se centran en los nuevos datos amazónicos. Aquí están los resultados de este estudio de mamíferos amazónicos. Los taxa examinados incluyen representantes de todos los grupos de mamíferos no voladores, que están presentes en la mayoría occidental, terrestres y acuáticos. Los animales analizados, en este estudio, fueron colectados en un rango temporal comprendido entre, entre 1912 y el 2005. Y como sabemos, las condiciones del Delta C13 atmosférico a causa de la quema de combustibles fósiles ha disminuido en casi dos partes por mil durante este intervalo. En consecuencia, todos los datos descritos han sido normalizados al Delta C13 del año 1750. Ese es el protocolo que, que se suele usar. Y lo que ven ustedes aquí en color sepia, es el valor del delta C13 de mamíferos normalizados por el año 1750. Ahora, lo que vamos a discutir hoy es el delta C13 de la dieta reconstruida para los herbívoros, es decir, el delta C13 de las plantas que estos herbívoros están comiendo, justamente utilizando las ecuaciones que presenté anteriormente. Entonces, los resultados de mi investigación muestran que los mamíferos amazónicos tienen una media delta C13 de menos 27 partes por mil, que oscil y oscilan entre menos 30 y menos 12 partes por mil. Este rango de 18 partes por mil está comprendido por el tapir y el tití rojo en el límite inferior y por el capibara en el límite superior, siendo este último el único consumidor de recursos de tipo C4 de todos los mamíferos analizados. De hecho, el rango más amplio de variación en delta C13 se observa en roedores. Y estos, los roedores eh, abarcan un rango isotópico de casi 17 partes por mil. Excluyendo los roedores, otros clados de mamíferos muestran un rango relativamente estrecho en el delta C3, se abarcando de 3 a 5 partes por mil. Ahora, ahora vamos a ver, veamos cómo los diferentes clados de mamíferos herbívoros amazónicos se comparan con los herbívoros africanos. A la izquierda tenemos los herbívoros amazónicos y aquí a la derecha los datos de herbívoros africanos. Cuando comparamos ambos bosques, vemos que mientras solo un consumidor de plantas C4 existe en la Amazonía, por lo menos tres especialistas en plantas C4 existen en África ecuatorial. Ninguna de las especies de mamíferos analizados en la Amazonía, que representan más del 90% de los mamíferos por encima de un kilo en el área de estudio, ocupa el nicho de Delta C13 que ocupan ciertos mamíferos africanos que viven en el estrato más bajo del bosque. Esto es particularmente importante porque son estas señales estas señales altamente negativas las que se propusieron como indicadores de bosques cerrados. Ahora, si se acuerdan la diapositiva del efecto de dosel, se acordarán que dentro de un bosque los valores de delta C13 más negativos se encuentran en las hojas que crecen en el estrato más bajo del bosque. Entonces, para que un mamífero registre tales señales negativas tiene que ser selectivo en las plantas que come, pero sobre todo dónde lo hace. Entonces, esta Selectividad, eh, en, en donde se buscan las plantas dentro del bosque, limita estos valores súper negativos a herbívoros especializados, que consumen recursos en el estrato más bajo del bosque. Ahora... ¿Qué pasa? Mi muestreo, este, este, los mamíferos que he muestreado, incluyen formas que viven y que comen en los estratos más bajos del bosque. Sin embargo, estos deben estar consumiendo recursos que caen de los estratos más altos del dosel o consumiendo recursos con un rango amplio de valores isotópicos. Por ejemplo, hojas que crecen bajo diferentes condiciones de luz. Y entonces, promediando sus valores finales de delta c 13 eh, Entonces, que, los, que, que no existan mamíferos en la Amazonía con valores por debajo de menos 30, y que estos, estos valores sean raros incluso en África, que es hoy día el único ecosistema que se conoce donde estos valores han sido eh, identificados, indica que estos valores no pueden ser considerados como esenciales para identificar bosques cerrados. Una pregunta clave en este estudio fue si se puede definir un bosque cerrado a partir de datos de Delta C13 de mamíferos. Mis resultados muestran que la media de, eh, de la dieta del Delta C13 de herbívoros terrestres en Sudamérica y África no son significativamente diferentes y que el valor que se puede esperar para mamíferos que viven en cualquier bosque tropical cerrado es de menos 27 partes por mil. Entonces la respuesta es sí, si se puede definir un bosque cerrado a partir de datos isotópicos de mamíferos. Ahora ¿Por qué el rango isotópico de los mamíferos amazónicos es más estrecho que el de los mamíferos de África ecuatorial? En otras palabras, eh, ¿por qué los mamíferos de África ecuatorial explotan un, recurso, un espectro de recursos más amplios que los, que los mamíferos de la Amazonía occidental? ¿O por qué los mamíferos amazónicos no consumen todas las plantas disponibles y ocupan un nicho isotópico más estrecho que en África? Evaluar estas diferencias requiere que comparemos las comunidades de mamíferos en ambos continentes sobre todo los rasgos biológicos que pueden influir la ocupación de nichos isotópicos. Una diferencia importante es la ocupación de sustrato. En África el 73% de las especies muestreadas son terrestres eh, obligados, mientras que solo el 39% de la muestra amazónica es terrestre. Esto es relevante porque los mamíferos terrestres son los que más probablemente consuman recursos que están creciendo en el estrato más bajo del bosque. Esta diferencia en el número de mamíferos terrestres no es una falla en el diseño de esta investigación, simplemente hay menos mamíferos exclusivamente terrestres en la Amazonía moderna comparada con África, particularmente en el número de especies de ungulados. Una situación parecida ocurre con el número de herbívoros obligatorios, 14% en la Amazonía versus más del 60% en África, lo que también puede influir el, eh, el menor rango de Delta C13 de la dieta observado en mamíferos amazónicos. Una importante variable, una que abarca rasgos biológicos que difieren entre las comunidades de mamíferos en ambos continentes, es el tiempo evolutivo y en consecuencia el espectro de ecologías alimenticias representados por ambas comunidades. Mientras que la historia evolutiva de la mayoría de linajes de mamíferos modernos en África puede ser, puede ser rastreada hasta el paleógeno, solo los roedores caviomorfos pueden ser considerados como herbívoros terrestres nativos de Sudamérica. Y los roedores son de hecho... Eh, los mamíferos con el más amplio rango de Delta C3 en la Amazonía. Las comunidades de mamíferos modernos en Sudamérica y África Ecuatorial no son entonces estrictamente comparables ecológicamente, porque Sudamérica es un ecosistema que experimentó una extinción reciente de gran escala, mientras que África casi no fue afectada por la extinción del Pleistoceno. Así, aunque mi muestreo de mamíferos herbívoros amazónicos modernos represente de una mejor manera la diversidad filogenética total del ecosistema que la muestra africana, el tiempo evolutivo más corto representado por los mamíferos amazónicos modernos podría explicar el rango isotópico más restringido que observamos en la Amazonía comparado con el de África. Alternativamente, dado que el muestreo en la Amazonía ha sido más exhaustivo que el de África, la pregunta quizás no es por qué los mamíferos amazónicos no muestran valores por debajo de menos 30 partes por mil, sino más bien, ¿por qué estos valores existen en mamíferos africanos? Hasta la fecha, estos valores solo se han observado en pocos mamíferos del bosque turi en el Congo y en ninguna otra parte. Entonces, esta observación apoya aún más nuestra conclusión de que los valores por debajo de menos 30 partes por mil no pueden ser usados como indicadores indispensables de bosques cerrados. En resumen, los análisis de isótopos estables representan herramientas poderosas para reconstruir ecologías eh, antiguas y revelan aspectos ecológicos y de comportamiento que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Estas técnicas, como, como todas en realidad, sin embargo están basadas en organismos y ecosistemas específicos que podrían no ser transferibles. Al aplicar esta técnica a un grupo eh, poco estudiado, como es el de los perezosos, pero altamente diverso en el registro fósil, y estudiando un ecosistema generalmente olvidado en términos eh, isotópicos, que es eh, los bosques tropicales cerrados, mi investigación ha reconocido ciertas imperfecciones en cómo se ha venido aplicando esta técnica. Así, mi investigación ha determinado que no hay un único valor de enriquecimiento entre dieta y biopatita para todos los mamíferos herbívoros, como se asumió por casi dos décadas, sin embargo, podemos usar la masa corporal como predictor de estos valores, usando las ecuaciones que les mostré al inicio de la charla. Al analizar la, eh, la comunidad de mamíferos amazónicos, mis resultados alteran un paradigma que gobernó la manera en que se reconocían bosques cerrados en el registro fósil, usando datos de Delta C13 de mamíferos. Mis resultados muestran que la ausencia de valores previamente propuestos como indicadores de bosques cerrados no es evidencia de ausencia de tales bosques. La comparación de datos análogos de África muestra que, a pesar de las diferencias geográficas y taxonómicas, la media del delta C13 de mamíferos de bosques cerrados en ambos continentes no es significativamente distinta. Entonces, eh, con este resumen termino la charla. Ah, les agradezco a ustedes por, eh, por estar presentes, por, por haberme escuchado, por la paciencia de, con, con todos los eh, problemas técnicos que han habido. Y no sé si existirá la posibilidad para preguntas, porque no sé si la charla está diferida, pero bueno, en todo caso, esperaré unos minutos a ver si hay preguntas. Gracias. Ángela, entonces te, te cedo. No sé si... Sí, Julia, muchas gracias. Gracias también por tu paciencia, por eh, eh, poder este, ayudarnos a, a dar la charla a pesar de estos eh, inconvenientes. Bueno, en este caso, nosotros, eh, me dijo al público, disculpen nuevamente los inconvenientes, vamos a dejar, estamos grabando la charla, la vamos a dejar colgada en nuestras redes para que ustedes puedan disfrutarlas en cualquier momento. No, no tengan, este, eh, no tengan, no van a tener ningún problema en ese sentido porque sí van a poder disfrutar del tema, es, escuchando ¿no? a Julia Tejada con, con su ponencia del día de hoy. Bien. Eh, Muchas gracias Julia, eh, por ahora eh, vamos a, por terminado este evento, es eh, justamente, como les había dicho, el último evento de este año del museo, gracias por conectarse a todos ustedes, gracias Julia por aceptar la invitación y esperamos que podamos eh, encontrarnos nuevamente ya el próximo año en más eh, actividades del museo. Gracias. Gracias, chao, nos vemos. Felices fiestas. Gracias, Julia. Felices fiestas a todos y a ti también. Bien, chao. No, nos vemos. Cuídense. Hasta el próximo año. Bueno, chao.